En invierno y en verano Hermes Benavides Firme Ya se comenta por las calles de mi pueblo Que ando engañado, que me han roto el corazón Deme un consejo, compadre Freddy Delgado Porque no puedo asimilar esa traición Amigo mío, la vida Hombre bueno no se debe hacer sufrir Se lo aseguro esta canción escuchará Le va a dar duro y hasta llorará por ti Venga yo le quito el trago Ya no llore más por ella Ya lo pasado olvidado peguese de la botella Ya lo pasado olvidado ese de la botella. así en mi compadre no voy a afligirme sin mujer bastante lo que uno consigue así en mi compadre no voy a afligirme sin mujer bastante lo que uno consigue Mis amigos, mis amigos Para el teacher de moda Leider Díaz en la Sierpe. Y un saludito especial Para Diana García Y Julieta Rivero, mi seguidora número uno Dice el adagio que el que pega se le olvida Y por lo visto yo creo que se le olvidó Que yo soy fuerte y no me vencen las mentiras Quiso acabarme, compadre, no lo logró No se preocupe que algo bueno ya vendrá y quien no hace siempre llorando la paga Y mis consejos usted no lo vaya a olvidar y hay que ser fuerte y no doblegarse por nada. Venga yo le invito un trago, ya no llore más por ella, ya lo pasado olvidado, peguese de, de la botella, ya lo pasado olvidado, peguese de, de la botella. Así es mi compadre, no voy a afligirme, sin mujer bastante es lo que uno consigue. Así es mi compadre, no voy a afligirme, sin mujer bastante Sigue, Gilgardo Pérez, estamos construyendo historia.